Hola, ¿cómo estás? Otra semana más, otro jueves más Que el Señor nos trae una palabra siempre de poder Otro jueves más, otro día de vida Otro día en su presencia siempre Señor Agradeciéndote por todo lo que tú haces con, Por cada uno de nosotros Y esta semana tú nos traes una palabra Ya que tú nos muestras Cuántas personas quieren seguir mirándolo atrás Quieren mirar ese Sodoma y Gomorra De sus vidas Y quieren quedarse allá con sus afanes Con, con toda esa perversidad Que hay atrás Y el Señor te está diciendo yo pagué un precio grande por ti. Y es por eso que el Señor nos lleva a Génesis capítulo 19, del versículo del 15 en adelante. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Alad, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan allí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndole, uh, deteniéndose a él, los varones haciendo hicieron de, de su mano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 y lo vemos hoy en día no, yo quiero quedarme ya con, mi, con mis amigos con aquellos que yo estaba en la como decimos aquí en Colombia en la fiesta, en la parranda o yo quiero quedarme en este, eh, en este pueblo que, que tomaba y hacía cosas o de pronto estaba en la prostitución o no sé, estaban las drogas o lo que estabas haciendo y ese Sodoma y Gomorra de tu vida tú quieres quedarte a ti y el, y el Señor te está diciendo, no, no más. A ver, ve adelante, yo pagué un precio por ti, vamos para adelante. No miren lo de atrás, porque si tú regresas y miren lo de atrás, vas a volver a lo que eras antes. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, ve adelante, envió sus ángeles, el Señor envió a su Hijo por ti, pagó un precio grande y maravilloso, un precio que nunca vamos a saber. ¿Cuánto dolió? ¿Cuánto costó? ¿Por, un, por, ¿Por qué digo valioso? Porque tenemos una vida eterna. Y en esta vida eterna, el Señor nos ha dado eh, esa, esa fe de que cada día debemos buscar la presencia de Él, de estamos siempre estar unidos en familia, no desunidos en familia. Vemos hoy unas comunidades cristianas, no señalo a nadie, pero... Igual de Estados Unidos, estamos mirando en lo detrás. No estamos mirando en, lo que es, en la transformación que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Y por eso esos ángeles agarraron a la a, a su esposa y a sus dos hijas. ¿Para qué? Porque iban a ser salvos. Iban a ser salvos. Y la misericordia del Señor es tan grande y tan maravillosa que hoy te está agarrando. Te está diciendo: Vamos, deja de mirar atrás, vamos para adelante. Ya, ya no más. Y es por eso que el Señor nos dice también en su palabra, en Seguridad de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, ¿Nueva qué? Criatura es, las, viejas, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El Señor trae cosas nuevas para ti. ¿Hiciste cosa, hicimos cosas en el pasado, claro que sí. Pero el Señor nos está diciendo, en esta semana, en este jueves, vamos adelante. Mira lo que pasó el 2020. una pandemia, no miremos atrás la pandemia, miremos para adelante. Miremos que viene algo bien maravilloso. Y si tú estás en la presencia del Señor, mucho mejor. Estar siempre en la presencia del Señor, estar en esa comunión, estar con Padre, Hijo y Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Tener a Jesucristo en nuestros corazones, tener a Jesucristo en nuestras vidas. Que ese pensamiento sea renovado, que ese pensamiento no sea un pensamiento podrido, perdona como te lo digo. Que ese pensamiento no tenga uh, pensamiento de doble sentido. No te dejes maquinar por el devorador, no te dejes llevar por la, por la carne. Tú dirás, pero lo pones fácil. No es fácil, pero es una batalla que el Señor ya pagó un precio eh, el Señor dijo que no íbamos a tener aflicciones, claro que íbamos a tener aflicciones. Y es por eso que el Señor nos está invitando a que si somos nuevas criaturas en Cristo, que los sigamos, miramos adelante, como esos, esos caballitos eh, que van con sus, uh, con sus cositas en los ojitos, no me acuerdo cómo se llaman, no se acuerda, la producción tampoco se acuerda, y, y van adelante, adelante, adelante, mirando es lo que nosotros todos debemos hacer, ni mirar ni a la izquierda ni la derecha, ir al frente y no importa la barca que tú estés llevando o, te, o si sales de esa barca, siempre tener fe que cuando salgamos de esa barca vamos a caminar sobre esas aguas y el Señor va a estar siempre con nosotros, no nos pase como nos, le pasó a Pedro que caminó, hizo unos pasitos, y, pero el Señor su misericordia lo agarró y lo subió a la barca Así que no miremos más atrás, miremos adelante. Y mira lo que, lo que, lo que le pasó a la esposa de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Cuando tú miras atrás, comienza, comienza a, volver, a volver esas cosas en tu corazón, en, en, tu, en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y comienza esa amargura. Muchas veces el Señor te habla de muchas maneras, pero tú al, al, al, al mirar atrás, a recordar todo lo que pasó, de pronto, eh, no sé, te pasó, eh, tuviste un mal hogar, mal perdiste a alguien, pero el Señor dice, yo estoy contigo, tú eres nueva captura en Cristo. Y también el Señor nos lleva a Colosenses. Eh, una palabra en Colosés es maravillosa que dice: Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. O sea, que el Señor, todo lo que hizo, uh, lo que hicimos atrás, el Señor dijo: ¿De qué estás hablando? Yo no me acuerdo de nada. Y es por eso que el Señor nos está invitando en esta, en esta semana. En este día, el momento que estés escuchando o viendo este video, que realmente el Señor paga un precio y el Señor está diciendo con sus brazos abiertos, ven a mí, ven a mí porque te estoy esperando. Deja de pensar lo, lo que hiciste en el pasado. Deja de pensar en eso. ¿De qué estás hablando? Yo, yo no, no recuerdo, te dice el Señor. El Señor te ama. El Señor tanto te ama que está, te, te está dando esta palabra hoy. El momento una vez más, el momento que tú nos escuches mañana, tarde, noche, el Señor te ama tanto. Pero tú dices, pero no merezco ser a tu hijo, no merezco ser llegar. A ese, ¿Quién eres tú para decir quién mereces o no que mereces? El Señor te, te dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú mereces ir a una vida eterna conmigo, tú mereces que yo esté en esa, estemos en esa, en esa hermosa cena del cordero. Tú no decides, el Señor decidió. El Señor te está diciendo, ven, te estoy esperando en casa. Te tengo, te tengo, te tengo una habitación en mi corazón, te dice el Señor. Ven, vamos, vamos, te está diciendo el Señor. Y ya para terminar, mira con lo que dejas el Señor. Uh, no recordéis las cosas anteriores. Ni consideréis las cosas del pasado. Mira, eso nos dice en Isaías 43, 18. No la recordemos, te lo dice el Señor. No la recordemos. Y ya para terminar esta hermosa palabra, el Señor nos dice, mira, lo que nos dice en hebreos. Una palabra hermosa en hebreos. Eh, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto del, delante de él sufrió la cruz. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí te digo todo, y el Señor te lo dice. Su Santo Espíritu nos está diciendo, ya pagamos el precio. Lo que tienes que hacer es tener la comunión y seguir adelante. Te invito a que oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido por esas vidas, Señor, por esas almas, Señor, que han pensado de que son inútiles, son torpes, pero tú dices, no son torpes, no son inútiles, porque tú eres mi creación. Tengo un propósito grande y cada día te estoy llamando, te dice el Señor, Padre Celestial, para la gloria, yo te pido que toques sus vidas, toques sus corazones, toque no únicamente a ellos, sino a sus familias, amado Señor. Aquellos que se han apartado de ti, Señor, llámalos, Padre amado, con esos lazos de amor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de ti, Hijo Jesucristo, Señor, yo te pido por esas vidas, te pido por los hogares, Señor, por los niños, por los jóvenes. Padre amado, tenos en tu misericordia, en tu gracia, amado Padre Celestial. Vienen momentos, momentos duros, amado Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú nos guardes. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que ya no vamos a mirar atrás, Señor, vamos a seguir adelante. Y vamos a ser esos grandes pescadores de hombres, con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser. Amado Rey, te doy gloria y honra por cada uno de mis hermanos, Señor porque como tú dices, estamos en la gloria para hablar del Señor, Señor, para hablar de ti, amado, amado, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento. Y, Padre amado, gracias, porque cada día llegamos a más corazones, llegamos a más vidas, Señor, y tú tocas las vidas de esas personas. Gracias, amado Rey, y como siempre, padre, amado, amado Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo por ser tan hermosos maravillosos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, nos veremos el otro, el otro semana, otro jueves, Dios mediante, con otra palabra más, para glorificar a nuestro amado Rey. Y que Dios te continúe bendiciendo. Y sonríe, porque la vida es maravillosa, por eso el Señor nos da un fuerte abrazo, y nos dice, no eres un error, eres un gran propósito, no mires atrás, mira adelante. Bendiciones.